Hola, ¿cómo están? Somos el equipo de Mesa Gráfica y en este video queremos felicitar oficialmente al estudio de animación Pac-Robot por ganar el Oscar, el Oscar, a mejor corto animado por historia de un oso. Queremos felicitarlos de todo corazón eh, porque realmente es un gran logro para ellos y también va a tener muchas repercusiones positivas en la cultura, en la industria creativa chilena, así que nos alegramos también por eso. Y, nada, felicitaciones Pan Robot. La historia de un oso es un corto súper mega muy premiado. En realidad el Oscar no era algo que se viera tan lejano, pero sigue siendo un tremendo logro. Un maravilloso logro, el mejor logro, así que bravo Pan Robots, son bacanes. Sí, instancias como estas sean súper inspiradoras para seguir haciendo cosas de muy buena calidad y muy buena manufactura en Chile, así que... Es un llamado a toda la comunidad creativa, a, vamos, si tienes un emprendimiento, si tienes ganas de contar una historia, adelante. Hazlo. Exacto, exacto, exacto. No se rindan chiquillos. Ustedes que son creativos, sigan adelante con trabajo duro, que Pan Robot y este Oscar sea un ejemplo para ustedes. Nada nos detiene. Nada nos detiene. Sí, Más allá de los eso. premios, vamos. Sí. Sí. sí. para adelante, manivela del organillero. <risa> eso. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, abrazo de oso. Un abrazo Sí. Gracias. Felicitaciones. Son los mejores. Bien. Cuídense. Chao, chao. Es tan bonito. Está bonito. Me encanta.